Este video está preparado para incentivarte a que tú hagas ejercicios ahora. Y lo comenzamos con algunos tips de incentivos para la creación. Tú puedes crear canciones, poemas, obras de arte, collage, videos, música, cuentos, novelas. Pero ahora te vamos a invitar a que escribas poesía. Primero, haz ejercicios de escritura. Un poema puede empezar con una o dos líneas que aparecen de improviso o una imagen que se viene a tu mente. Mantén siempre una libreta de apunte. Y si te hablo de imagen, Puedes buscar en la red obras como estas de Dalí que tienen muchos elementos creativos y que tú puedes interpretar desde tu propia creación. O puede ser este collage en el cual también te puedes imperar o buscar tus propios collages. También puede ser otra obra de Dalí, surrealista, también es una forma de que tú puedes describir tu poesía. Otro tip es, mira a tu alrededor, la naturaleza y tu entorno. Camina, observa, contempla. En estos tiempos de pandemia, Puedes observar desde tu ventana del computador, buscar imágenes, naturaleza, animales. O también puedes observar tu casa, la cocina, el living, los dormitorios, las personas que ahí viven y escribir sobre ello. 3. Escoge un tema o una idea específica. Puedes empezar tu poema con una idea o un tema específico, algo que consideres atractivo o interesante. 4. Escribe un verso libre. Resulta fácil y cómodo. Mantén la idea en toda la estructura del poema y cuida los finales, que no se te caiga el poema. Cinco, y esto siempre te lo van a recomendar durante este taller, lee, lee mucho. Esto aumentará tu capacidad de racionamiento, de crítica, agrandará, agrandará tu cerebro y enriquecerá tu vocabulario. Entonces, resumiendo, haz ejercicios de escritura, mucho ejercicio de escritura. Contempla, escoge un tema específico. Escribe en verso libre, lee y lee mucho. Ahora te invitamos a hacer tres ejercicios. Primero, en el video de introducción que hizo la escritora Ingrid Oyer, a propósito cometió un error. Tú tienes que revisar ese video y comenta ese error. ¿Cuál fue? ¿Lo puedes descubrir? Dos. Realiza un poema a raíz de una obra que contemple. Te recomendamos a Dalí por lo creativo que es y la cantidad de elementos que tiene. Dos, tres. Escribe un verso libre. Para ello, busca en las redes, busca en la internet. ¿Cuál es el verso libre? Te puedo comentar que el verso libre es simétrica. Entonces busca qué es métrica en la poesía. Te invitamos a realizar estos tres ejercicios. Revisar el primer video y descubrir cuál es el error. Escribir un poema en torno a... Obras de artes que puedas contemplar en la red. Y el tercero es escribir verso libre. Escribir una poesía en verso libre. Y para ello, estudiar qué es en poesía verso libre. Y por supuesto. La tarea más importante, leer. Leer y leer. Todos los autores que te recomendó la escritora Ingrid Oyer, búscalos, léelos. Ve cuál es el que te gusta más. Todos los ejercicios que hagas, envíalos al correo para que puedan ser revisados puedan ser comentados y así tu taller dará muchos frutos.